Bien se llega a ser rico de Napoleón Hill. Imaginación, el taller de la mente, el quinto pilar hacia la riqueza. La imaginación es literalmente el taller en donde se modelan todos los planes creados por el hombre. El impulso, el deseo, adquiere forma y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. La única limitación del hombre, dentro de lo razonable, se encuentra en el desarrollo y uso de su imaginación. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo del uso de la facultad imaginativa. Simplemente ha descubierto que tiene imaginación y ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos formas. Una se conoce como imaginación sintética y la otra como imaginación creativa. La imaginación sintética, a través de esta facultad uno puede ordenar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea nada, simplemente trabaja con el material de experiencia, educación y observación con el que se alimenta. Es la facultad más utilizada por el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa, cuando no puede resolver su problema a través de la imaginación sintética. Imaginación creativa, a través de la facultad de la imaginación creativa la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita, es la facultad a través de la cual se reciben corazonadas inspiraciones, es por esta facultad que todas las ideas básicas o nuevas se entregan al hombre.